En este momento estoy haciendo algunas pruebas viendo las nuevas funcionalidades y si es estable Inkscape para utilizarlo para la mayoría de los clientes y de los trabajos que estoy haciendo y si tengo algún problema de compatibilidad con eh, generar archivos de, de esta versión y abrir una versión anterior. Eh, bueno, les voy a mostrar un poco las, las cosas que estuve viendo de, de funcionalidades. Eh, hay algunas cosas que, eh, por ser un paquete APIMish, que no sé si no están incluidas como paquetes de idiomas, no está el corrector ortográfico en español, eh, pero el, la interfaz sí está en español. Eh, pero bueno, las cuestiones nuevas que he estado probando es que en este momento la herramienta de edición de, de texto cuando generan texto en una sola línea van a ver que aparece un pequeño rombo que cuando lo arrastran les permite indicar un corte de línea. Entonces es posible, eh, esto nos evita tener que apretar Enter o Shift Enter para hacer par, eh, saltos de líneas. Podemos escribir un texto y después si es necesario el ajuste lo podemos corregir. Esto está bueno con bloques de texto, especialmente, por ejemplo, cuando hacemos eh, bloques de texto centrado, por ejemplo, si lo, lo centramos respecto a la página. Eh, esto nos permite después poder hacer correcciones sobre el ancho de, de este bloque. Eh, y nos ayuda, es bastante es, resulta cómodo para, para generar eh, cambios. También han cambiado el sistema del interletrado. Se puede cambiar el tipo de unidades y usando la rueda del mouse podemos agrandar o achicar el, el interletrado. Podemos seleccionar un párrafo y modificar, debería poder modificar eso es algo que dicen la, ah sí, dicen la GUI pero a ver si, sí, cuando podemos seleccionar un texto y cambiar el interletrado de esos de esas líneas y eh, un problema que tenía que era un, un bug que cuando modificábamos ¿verdad? que si cambiamos el tamaño del texto eh, se arruinaba el interletrado yo utilizando porcentual no debería haber problemas, obviamente que si lo indicamos eh, en milímetros, ah, no ahí funciona bien. Eso es algo que tenía ciertos, ciertos bugs, eh, que bueno, tendré que probar eh, más intensamente a ver si se eh, pasan algunos defectos. Que hay otros problemas que eh, he notado, que bueno, eso lo dejaré para, para otro video. Otra de las cosas buenas es que tiene esta versión. Es una nueva herramienta de alinear objetos. Por lo general, eh, cuando tenemos que alineando objetos, tenemos este panel. Eh, entonces presionamos los botones y modificamos la alineación de los objetos eh, a lo que queremos. Eh, pero si, si implica tener este panel. Eh, una herramienta nueva es que si tienen esto activo, cuando hacen un clic, cambia rotación. Y hacen clic de vuelta, van a ver que aparecen estos símbolos. Entonces les permite hacer alineaciones apretando estos símbolos. Si apretamos clic, hace eh, alinea verticalmente, hacemos shift clic, aprieta ¿ves? Clic solo alienta, alinea todo horizontalmente. Y shift click alienta todo, alienta, alinea todo verticalmente. Eh, eso es, es algo que quizás eh, una vez que, que ganando práctica puede facilitarles el, eh, el trabajo. Eh, no hace falta abrir el panel este. Después otra cosa que tiene es el poder rotar la, el canvas. Eh, que podemos es con los controles es con nada control y el clic del medio esto sobre todo es importante si están utilizando eh, por ejemplo la herramienta dibujo especialmente si están usando una pizarra digitalizadora les permite dibujar cómodos eh, en un ángulo eh, esto también tiene modificado Tiene algunas modificaciones de la herramienta dibujo Pero requiere de el, una, eh, la, una, la digitalizadora Que bueno, que tengo el día que hacer una calibra cali, Recalibrarla, que tiene algunos problemas Cuando logre hacer eso Veré si puedo grabar vídeos y mostrar eh, Cómo dibujar eh, Pero bueno, en general eh, Lo que ya Estaba Funcionando bien de Inkscape, sigue funcionando eh, de estas herramientas. Eh, por ejemplo, pueden dibujar, hacer trazos a, a mano, utilizar eh, esta herramienta y rellenar. Vamos a rellenar un poco más. Y pueden hacer un relleno que... A ver... Asegurarse de cubrir todo. Entonces ahí es excede y nos aseguramos que lo que rellenemos complete todo. Y esto podemos acá desde la herramienta de rotación indicar y el zoom también lo tienen acá. Eh, esas son las cosas que he notado y que he podido notar realmente mejoras. En el rendimiento eh, hay alguna, he notado también va a haber... Eh, cuando abro un archivo muy grande, eh, como este proyecto del mapa de Mar del Plata, lo hable bastante fluido. Es un proyecto con muchísimas capas, con muchísimos nodos, pero que no tienen eh, efectos. Simplemente son, la mayoría son líneas, así que no tiene mucha complejidad. Pero este es el, el típico archivo de, de auto. Voy a cerrar el otro. Este es un, un archivo SVG conocido que se utiliza como ejemplo. He notado que este archivo sí, cuando hago zoom, empiezo a tener algunos problemas de, de rendimiento. Y acá, que tiene un montón de, de efectos de desenfoque superpuestos, acá empiezo a ver que hay algunos artefactos eh, no demasiado buenos y hay problemas de rendimiento. Lo que sí una cosa nueva que han incorporado es el modo rayos X y ventana dividida para poder... La vista dividida nos permite, nos ayuda a ir viendo cómo va el proyecto. Eh, pero bueno, siempre eso... Eh, yo me acostumbré a los atajos que en modo utilizar control y el 5 en el teclado numérico para ir cambiando del normal sin filtros eh, para ir trabajando rápido obviamente los efectos de desenfoque le cuesta mucho renderizarlo eh, supuestamente hay mejoras de NISCAP 1 eh, pero bueno, esos son para casos muy particulares, raro que eh, hacer trabajos con tanto efecto de desenfoque tampoco es muy recomendable excederse con ese tipo de defectos de y hay otras cosas que iré probando de, de las mejoras y también hay algunas cuestiones acá de, de generar, por ejemplo generar Dextolor y Dipson lo probé y me tiré un error de Python, así que hay un par de cosas que tengo que reportar habrá que reportar y ir viendo eh, para que las, eh, las versiones 1.1 o, o las que correspondan vayan mejorando